¡Suscríbete al canal! no Luego de que que explotara junto con Levi, este queda mal herido y es encontrado por Hanji. Los yageritas aprovechando esto deciden terminar con el sufrimiento de Levi, ya que este puede ser una amenaza para el nuevo mundo que ellos quieren crear. Por suerte Hanji logra escapar con Levi. Las tropas de Marley llegan a Paradis, con el propósito de impedir que Eren inicie el retumbar, ya que esto significaría el fin para la mayoría de los humanos. Aunque Yelena le advierte que es una pelea que no ganaría, él decide pelear contra Reiner, y cuando todo iba a su favor recibe un impacto de un arma anti-titanes. Por lo que Onian Copón, percibiendo lo peor, le pide ayuda a los eldianos de Paradise. Ellos se ponen de acuerdo y terminan aceptando ayudar a Eren, ya que gracias al retumbar habría paz por mucho tiempo. Justo cuando Reine intenta comerse a Eren, este grita con todas sus fuerzas, una escena que te dejará la piel de gallina. Y es cuando llega Seca al campo de batalla. Como para iniciar el retumbar solo tenían que hacer contacto, Eren va hacia él lo más rápido que puede. Ya que sé que estaba allí significó para ello que Levi ya no estaba vivo, y Armin les dice que era inevitable, y es cuando Yelena se convierte en un meme viral. Nunca entendí por qué hizo esa cara, pero la verdad se me hizo muy gracioso. Falco y el ejército son liberados, y uno de ellos ayuda a Falco a reencontrarse con su hermano, y con Gaby, aunque fue un momento bastante tenso. Ya que Falco sabía que se convertiría en titán, tomó valentía y pudo decirle lo que sentía a Gaby. Ya cuando todo iba a la perfección para Eren, sé que es derribado por un arma anti-titán. Los que bebieron el vino de Seke se convertirán en titanes. Falco, su hermano y Gaby le piden que no grite ya que Falco también se convertiría, sin embargo Seke no podía detenerse solo por eso, ya que estaba en una clara desventaja por culpa del arma anti titanes. Falco y los otros se convirtieron, pero logran impactar de nuevo a Seke, supuestamente acabando con él, Porco con su último aliento deja que Falco se lo coma para que así vuelva a su forma humana, Eren aprovecha esto y escapa hacia Seke, ya que sabía que aún seguía con vida, pero como siempre Gaby aparece de metiche y termina volándole la cabeza a Eren con un disparo, por suerte Seke logra atrapar la cabeza de Eren. Dentro de ese mundo logran ver a la fundadora Ymir y sé que le pide a Eren que haga que todos no puedan tener hijos, sin embargo Eren lo traiciona, ya que piensa acabar con todo Marley. Pero todo esto era una trampa de Seke, y Mir solo puede obedecer a los que tienen la sangre real, y solo quería saber sus verdaderas intenciones. Sé que para mostrarle a Eren que estaba siendo manipulado por los ideales de su padre, le muestra la memoria de Grisha, le enseña que tú este utilizaba su influencia como médico para encontrar la familia real, y así quitarles el poder del titán fundador, en medio de eso nos muestra que Grisha se dio cuenta de que sé sí que estaba allí, algo completamente imposible, ya que solo están en su memoria. Después nos revelan que el titán de ataque tiene el poder de ver un poco del futuro, aunque solo de los próximos herederos en poseer su poder, sin embargo Eren a veces también podía ver el pasado. Grisha a punto de acabar con la familia real se arrepiente y es cuando se nos muestra que fue el mismo Eren quien obligó a Grisha a acabar con aquella familia, iniciando así un bucle temporal por su culpa. Se nos explica que Eren al tocar la mano de historia vio el pasado, justo cuando Grisha vio el futuro de Eren, pero no pudo ver cómo lo logró por lo que siguió siendo el mismo hasta llegar aquí. Sé que para detener a Eren le ordenó a Ymir que los Eldianos no puedan tener hijos, ya que así no habría más futuros titanes, mientras por fin se nos muestra el origen de estos. Ymir era una joven que vivía en una aldea tranquila, pero un día dicha aldea esclavizada por bárbaros y su gobernante, un día uno de los cerdos se escapó por culpa de uno de los Eldianos y todos se pusieron de acuerdo en culpar a Ymir como tortura es obligada a correr mientras es disparada con flechas, para esconderse se metió en un árbol gigante, y dentro de dicho árbol habitaba un parásito, este entre el cuerpo de y la transforma en un titán, ya que ella era fiel al rey es obligada a ayudarlo a conquistar el mundo y además tuvo que tener hijos con este, Años después cuando uno de sus guerreros lo traiciona ella se sacrifica por él y termina perdiendo la vida allí mismo, para que sus hijas heredaran el poder del titán creo que sabrás que las obligó a hacer, además las obligaron a tener bastantes hijos para que así el poder de los titanes nunca desapareciera, Eren para que deje de ser esclava le pide que le ayude a completar el retumbar y así acabar con Marley, algo que me pareció hipócrita de Eren ya que solo la utiliza con la excusa de liberarla, pero solo la está volviendo nuevamente en esclava. Inicia el retumbar y con el poder del titán fundador habla con todos, y les explica que su meta se acaba con Marley, ya que ellos son una amenaza para Paradise. Al parecer Eren no puede controlar a los titanes transformados por Seke, por lo que estos siguen sueltos en Paradise. Jin captura a Falco para que algunos de los que se convirtieron en titán vuelvan a su forma humana pero Connie se niega ya que quiere que su madre deje de ser titán y cuando los demás se distrajeron Connie se llevó a Falco, por los viejos tiempos todos se unen y crean un plan para acabar con los titanes dentro de Paradise. Luego se encuentran con Gaby y les piden que la deje de ver a Falco, pero le cuentan que Connie se la llevó para que sea devorado por la madre de este y para detenerlo Armin y Gaby van a buscarlo. Ya que las casas de los que vivían cerca de la muralla fueron destruidas varias personas están enojadas con Eren, pero otros lo ven como su salvador, por lo que la policía militar se prepara para lo peor. Hitch es la guardiana de Annie y cuando llega a donde debería estar, se percata de que Annie había logrado salir de su cristal. Esta amenaza a Hitch de convertirse en titán si no la ayuda a salir de allí. Mientras iban en caballo, Annie le cuenta su pasado y el por qué quiere irse a Marley. Y es que la persona que la entrenó y a quien ella considera su padre la estaba esperando. Froch empieza una revolución para ser el nuevo jefe del nuevo mundo. Y es que él y los jagueristas fueron los que ayudaron a Eren con su plan. Y Jin se une a ellos convencido de que Eren traería la paz. Hanji hace su aparición pidiendo la ayuda al titán Carguero y al capitán que se encontraban escondidos. Levi planea vengarse por lo que le hizo Seke, y ya que se que estaba fusionado con Eren, esto significaba que salvaría a Marley, así que deciden colaborar para detener el retumbar. Mientras Gaby y Armin buscan a Connie para detenerlo. Connie, desesperado, engaña a Falco diciendo que se pillarían los dientes de su madre y así él ya se lo comiera, pero Gaby y Armin llegan justo a tiempo para detenerlo. Y Armin apuesta su vida para salvar a Falco. Luego Connie se arrepiente de lo que hizo y le pide perdón a Armin. Por casualidad fueron a comer a una aldea cercana y adivinen a quién se encontraron. Los Jaggeristas hacen un juicio a Yelena y Onian Copón, pero en ese el titán carguero llega y los salva junto a Jin. Ya que Mikasa no quería que Eren se ensuciase más las manos, ella y los Eldianos de Paradis se unen a los Eldianos de Marley. Magato los sigue considerando demonios que destruirán el mundo, mientras que Jin los culpa a ellos, ya que si no hubieran destruido la primera muralla, la madre de Eren no hubiese sido devorada y nada de esto hubiera pasado algo completamente cierto, Annie, preocupada les pregunta si podrán acabar con Eren, pero Mikasa y compañía prefieren persuadirlo para que se detenga, y ya que Annie no cree que esto pase la desconfianza inicia entre ellos. Necesitan la ayuda de los Sasumabito, ya que estos tienen una nave que los ayudaría a acercarse a Eren y es por eso que deben ir hasta donde están ellos. Sin embargo, Froch y los Jagueristas se les adelantaron. Aunque pensamos que Froch acabaría con los Asumabito, este en realidad intenta utilizarlos, por si acaso el mundo termina sin tecnología, y así los Jagueristas son los únicos dueños de ella. Annie ah, y los eliano de Mal intentan crear un plan para acabar con los Jagueristas, ya que con ellos en medio nunca podrán pelear contra Eren, sin embargo esto significaría que los Asumabito se verían afectados, cosa que no podía pasar, no queda mucho tiempo para que lleguen los titanes, por lo que Armin y Connie intentan hacer que Froch lleve a los Asumavito a la nave, y así solamente pelear contra los jagueristas. Sin embargo, Froch no era tan idiota como ellos creían, y es aquí cuando entra a mi casa. Los yagueristas intentaron explotar la nave, por lo que no les quedaba otra que pelear contra ellos, de los cuales una vez fueron sus amigos. Kanji recibe la peor noticia, y es que los asumavitos necesitaban más de 12 horas para hacer que la nave funcione pero Eren y los titanes llegarán mucho antes de que lo logren, la líder de los asumavito propone llevarse la nave en un barco y es el que funciona en las costas de Marley, obviamente Froch se da cuenta y evita que puedan irse, Falco cansado de no hacer nada decide utilizar su poder de titan mandíbula y gracias a lo que hizo Falco pudieron hacerle frente a los jagueristas. mientras todos peleaban Froch estuvo a punto de destruir el barco, pero al fin gabi deja de ser inútil y lo detiene. Ya que era la primera vez que Falco utilizaba ese poder no pudo controlarlo por completo e incluso terminó atacándolos. Magato logró sacar a Falco de su titán y se queda en el puerto mientras los demás se van. Sin previo aviso llega el instructor para ayudarlo, ya que debían impedir que los jagueristas siguieran el barco, planean destruir la nave que quedó, aunque ellos sabían que no podrían sobrevivir. en un flashback nos muestra cómo Eren y los demás se infiltraron en Liberio, una ciudad que destruyó en los principios de esta temporada, por lo que incluso aparece Sasha, ellos junto a los asomaditos comenzaron a crear un plan para evitar que invadieran Paradise, algo que en la actualidad sabemos que fue imposible, Eren no pudo evitar empatizar con los pobres de la ciudad ya que ellos también le habían quitado su libertad, en un juicio decían oficialmente que los eldianos no merecían vivir, y es ahí cuando Eren comprendió que jamás habría paz por parte de Marley, luego de eso le cuenta a su verdadero plan, también se lo cuenta historia pero ella no pudo detenerlo, algo clave de este capítulo fue lo que sé que le dice a Eren, ya en el presente los titanes están a punto de llegar nadando a Marley, aunque los intentaron detener eran demasiados y terminan llegando a Marley, concluyendo así con esta parte. Aún queda contenido del manga por animar, y ya se confirmó una tercera parte para el 2023, cuando la saquen completa subiré un video como este, así que suscríbete y activa la campana de notificaciones.